Pantec, bachillerato en Nuevas Tecnologías Proyecto Imagina, presenta Python, Academia Más ¿Cuáles son los beneficios de Python? Simplifica la programación Gran lenguaje para scripting Elegante, flexible, legible e interpretable Fácil de aprender Los módulos están bien ordenados y organizados Lenguaje muy portable que utiliza en cualquier sistema. Gran comunidad de usuarios. Adecuado para todos los proyectos. Academia Más. WhatsApp 5538 360966. Bantec. Bachillerato de Nuevas Tecnologías. Proyecto Imagina. Gracias por tu atención. Nos vemos a la próxima.